Somos Asturias, es un proyecto que quiere impregnar Asturias de una obra de cambio, de, de Aveiga a Bustio, de Cabupeñes a Campomanes, yendo concejo a concejo, construyendo pueblo para, para organizarse y para recuperar el control de nuestras vidas. De frente a la Asturias que muere en las tumbas de hormigón, en el museo, en la regasificadora, el metrotren, tren, en la operación de los palacios en Oviedo. Necesitamos una Asturias que nazca, una Asturias que recupere su futuro, una Asturias que trabaje por recuperar las condiciones de vida y de futuro para la mayoría de la población, una Asturias que rescate a la ciudadanía en vez de rescatar a los bancos. Necesitamos proyectos que recuperen la vida de las personas, que recuperen la capacidad de tener un futuro aquí y a largo plazo también en Asturias. ¿no? Durante este año. Hemos conseguido que, que en Asturias haya una hora de cambio de, de punta a punta en cada concejo, que cada vez haya más gente participando, que cada vez haya más gente organizándose, construyendo pueblo. Hemos conseguido también que ellos sepan que no les queremos, que vayan haciendo las maletas, que vayan triturando papeles y borrando discos duros porque vamos a por ellos. Hemos conseguido saber que somos más que ellos, que somos mayoría. Es la hora de que la gente recuperemos la palabra, recuperemos la ilusión y recuperemos nuestras vidas. Es la hora del cambio. Somos Podemos en todas Zuríes. Somos argumentario para desmontar las mentiras un sistema corrupto. Necesitamos tu participación para construir una Asturias ambientalmente más sostenible. Por una economía al servicio de las personas, somos Podemos. Para acabar con la corrupción política. Por la remunicipalización del agua, únete al proyecto Somos Asturias. Ahora sí que podemos agamar los derechos lingüísticos. Personas somos muchas. Proyecto para el Consejo Ciudadano de Podemos en Asturias hay uno, el de Somos. Transparencia y compromiso. Queremos unos presupuestos para la gente. La cultura es un derecho, no un privilegio. Por la recuperación de la CAI, de los espacios públicos y de lo asturiano como herramientas amañoses para hacer una política cultural nueva. Para llevar la honestidad a las instituciones. Somos justicia social. Entre todas, Podemos. Somos los hombres y mujeres de Blanco. Vamos a salvar la sanidad asturiana. Si estas puertas no se abren, el pueblo las va a abrir. Somos el primero y el último en cruzar la línea de meta. Somos el equipo donde todos juegan. Necesitamos estrategias feministas para que las personas en Asturias tengamos vidas que merezcan la pena ser vividas. Por la defensa del patrimonio y su gestión transparente y participativa. El derecho a saber y el deber de informar. El periodismo también y en ciudadanía. Trabajaré para que Asturias vuelva a recibir y no a exiliar. Por una economía real, no especulativa y al servicio de la gente común. La política tiene que hacer a la gente, buscaré mecanismos para potenciar y facilitar la participación. Trabajamos por una administración orientada hacia el bien común. Vamos a incentivar el mundo rural asturiano mediante la cooperación al desarrollo. Para llevar a Europa la voz de Asturias. Somos las redes que unen y reúnen a la gente. Vamos a convertir tus propuestas en un programa electoral para ganar y cambiar el futuro. Por la soberanía alimentaria y el buen vivir de nuestros pueblos. Gobierno y administración en Asturias con vosotros para todos. Se construye con la participación de todas y de todos. En Somos Asturias pusimos por las energías renovables y sostenibles y por una economía social solidaria y colaborativa. Por los derechos y libertades, el activismo social y ciudadano. Las herramientas digitales al servicio de la democracia. Para que la política sea la voz de la gente.